Bueno, pues seguimos juntos en esta aventura radiofónica, en esta aventura a través de las ondas del 107.2 de la frecuencia modulada de .com. Y como es martes, vamos a abrir nuestra consulta particular con los consejos del doctor Amor. Así que le damos ya la bienvenida a nuestro especialista Juan Bustamante, muy buenos días, bienvenido. A los buenos días a todos. Bueno, pues ¿qué tal por ahí? ¿Pobre? Pues aquí estamos como todo el mundo, empezando a preparar los pijamas, empezando a comprar papel higiénico y la levadura, porque <risa> esto tiene pinta de que ya mismo estamos en casa, está la cosa complicada. Pues ah, así, por aquí también, recordemos que tú te encuentras en Huelva. Eh, Huelva Capital, sí, Exactamente, vuelva sí, claro. Huelva Capital, que también, bueno, la cosa está complicada por todos sitios. Esperemos. Sí, la verdad que se está poniendo muy difícil y, y, bueno, es que es lo que ha pasado. En Navidad la gente han desfasado, no han controlado, se han pensado que ya esto había terminado y han hecho cosas que no debían, que era estar mucho juntos, reuniones, no todo el mundo, pero sí, mucha gente. Uh -huh. Y es lo que ha pasado. El virus ha vuelto a subir y otra vez estamos, pues, como en marzo o hasta peor. Uh -huh. Bueno, pues eh, esperemos que esto se frene prontito, Juan, o que haya alguna forma de frenarlo. Nosotros vamos, vamos a, a hablar, ver. sí, nosotros vamos a hablar de las personas que sí debemos conocer en el día de hoy, ¿no? Porque ya hablábamos sí, porque... en un programa eso, explícame tú. Sí, no, eso es lo que estabas diciendo. En otro programa ya comentamos hace unos meses la gente que no debías conocer nunca, pues ahora toca todo lo contrario. La gente que sí, debes conocer. Bueno, pues enfocamos hoy el programa en la parte positiva. Ya hablamos de la negativa, bueno, pues hoy en la parte positiva. que positividad es lo que nos hace falta, Juan? Eso es, pues mira, ese es el primer tipo de persona que debemos conocer. Gente que sea alegre y positiva. ¿Qué quiere decir esto? Gente, pues que cuando estés con ella te haga sentir bien ante los problemas pues se los tome de la mejor manera posible gente que tenga una sonrisa gente que sea pues eso positiva una gente gente que te transmita una persona que te transmita que aunque cuando vengan las cosas malas no pasa nada uh -huh. y que hay que afrontarla de, de la mejor manera tomárselo de, lo, de la mejor manera también y que nos, nos dé la sensación de que eso de que oye que aunque esté pasándolo mal por lo que sea todo mejorará y todo cambiará eso mmm, pasa mucho. Yo ten, tenía una compañera en el trabajo que yo la admiro porque siempre, siempre venía a trabajar contenta. O sea, pasara lo que pasara, siempre venía feliz, siempre venía contenta, siempre venía sonriendo y decía, ¿cómo eres capaz? Porque todos los días, claro, no estamos bien. todos los días Hay días que te levantas mejor, días que te levantas más triste, días más preocupados. Y ella siempre venía con la sonrisa siempre atendía con amabilidad con cariño y de pues, verdad yo es que te admiro totalmente cómo lo consigues y, y es eso y me transmitía esa, ese positivismo que al, al final te acabas contagiando igual que pasa al contrario que ya hablamos si conoces a alguien siempre negativo siempre enfadado siempre de malos modos siempre pues al final te acabas contagiando y al final acabas convirtiéndote en alguien así por eso ...hay que conocer a gente que sea eso, positiva y alegre. Y bueno, a la gente que es todo lo contrario... ...pues mantenerla un poquito alejada, ¿no? Claro, porque eso es lo que tantas veces comentamos aquí... ...es gente tóxica... ...y te es. acaban intoxicando de su negatividad... ...de su tristeza, de su rabia, de su enfado... ...y al final te acabas convirtiendo en una réplica de él o de ella... ...entonces por eso vamos a hacer lo contrario... ...rodearnos de gente... De, ...de positivismo para que se nos pegue... ...y para que nosotros también seamos positivos. Uh -huh. Bueno, pues nos acercamos... ...a gente que sea muy alegre y positiva... ...este es el punto número uno. Eso es, siguiente tipo de persona que hay que conocer... ...bueno, esto está claro, ¿no? A alguien que sea una persona sincera... ...o sea, nada de... ...alguien que te dice una cosa y luego hace otra... ...que te está intentando vender... ...que es maravilloso o maravillosa y luego no lo es... ...o sea, una... Y una persona que cuando te cuente las cosas o te diga lo que ha hecho, lo que hizo o lo que va a hacer, o lo que está haciendo, que sea verdad. Que luego ya sabemos que las mentiras siempre se descubren. Entonces tenemos que rodearnos de gente que lo que nos está diciendo sea lo que es. Nada de exagerarlo todo o de decir, sí, porque es que yo trabajo en un banco. Y luego resulta de que no trabaja en un banco, trabaja a dejar dinero. En fin, gente que aunque parezcan tonterías, pero cuando mienten, siempre es por algo malo. Y, hombre, a nadie nos gusta que nos mientan, ¿no? Entonces, rodearnos de gente o conocer gente, de pareja, de amigo, de amiga, de novio, novia, lo que sea, que sea sincero, que nos demuestre que mm, lo que nos dice es verdad. No se inventa nada, no exagera nada y no nos dice nada que no sea verdad que es lo que está haciendo o lo que está pasando. Así que también eso es muy importante, claro. Bueno, pues también, es verdad. ¿eh? Y esto... Eh, Juan, a veces es complicado de detectar, ¿no? Porque las personas que no son sinceras mmm, tienden a, bueno, a, a mentir mucho, por supuesto pero además a inventarse sus propias historias y luego descubrirlo, sí. eh, descubrirlo es complicado, ¿no? No te creas, porque las mentiras siempre se cogen antes o después, siempre Sí Entonces, te puede estar mintiendo y tú no darte cuenta al principio pero siempre va a haber algo al final que le delate. Yo, desde luego, me doy cuenta rápido de las mentiras, porque es que, además, hoy lo tenemos muy fácil. Con todo esto de tanta tecnología, te puede decir que está en su casa y siempre va a salir por algún lado que no estaba en su casa. No es tan difícil. Y, además, la gente que miente también se le nota, porque se le nota cuando hablan que lo exageran mucho, que son, se pone un poco nervioso, eh, gente que, que se les ve la actitud, la forma de ser, no son como eran antes. Si, se, si te fijas bien, sí si se, si se descubre. Eh, lo que pasa que es verdad que desgraciadamente esto de que gente sincera hoy queda muy poca. La mayoría de la gente miente mucho y miente en todos los ámbitos, en pareja, en trabajo, en familia, en amigos. Entonces es una pena lo que hemos llegado. Es verdad, como dice la gente, algunas veces tienen que ser mentiras piadosas. Bueno, mentiras piadosas. Yo creo que las mentiras, siempre hay que evitarlas, sean o ¿no? sean piadosas. Eh, esta vez es que a veces hay que mentir para conseguir algo, bueno, sí, sí, pero no está bien, no está bien. Y cuanto menos se mienta, mejor. Cuanto más sincero sea en esta vida, yo siempre digo que más tranquilo vas a dormir. Pues la verdad es que sí, Juan. Bueno, pues nos rodeamos también de estas personas que son sinceras. Otro punto, otro tipo de personas sería gente que tenga las ideas claras, que esto también parece una tontería, pero hay mucha gente... Que, por ejemplo, eso, estás conociendo como para tener algo con esa persona y ya estás dudando desde el principio. Y dice bueno, es que no sé, es que ya veré o ya veremos. A ver, eh, no estoy diciendo que desde el primer día ya se diga, sí, ya vamos a estar juntos, porque hay que conocerse, pero que por lo menos tenga intención de estar o contigo o con quien sea, pero que se le vea una intención de querer algo o de en un futuro poder tener algo. Uh -huh. ...pero gente que no tiene las ideas claras... ...bueno, ya no solo en pareja en cualquier cosa... ...es que no sé de qué quiero trabajar... ...es que no sé qué quiero hacer... ...a ver, hay que tener una proyección de futuro... ...es verdad que las cosas cambian... ...y que a lo mejor lo que tú querías al final no sale... ...pero por lo menos tener un proyecto... ...y saber eh, a dónde vas o a dónde quieres ir... ...pues hay mucha gente que está muy perdida... ...y no sabe lo que quieren hacer con su vida... ...y tendrás que rodearte y conocer a una persona... Eso, que por lo menos le veas tú que tienes metas, que tienes proyectos, que tienes ilusiones, que tienes sueños Y no alguien te dice, pues no sé, no sé qué voy a hacer Entonces, ¿qué garantía te da a ti de futuro si, te, si no sabes ni lo que va a hacer con él mismo o con ella misma? Pues la verdad que también es un punto importante ¿eh? Claro, y hay mucha gente que, que le pasa eso que, que dicen supuestamente que saben lo que quieren o que crees tú cuando le estás conociendo ...que sabe lo que quiere y luego te da cuenta de que no, de que es que no sabe por dónde tirar... ...o se agobia o, o todas estas cosas, entonces no, tienes que conocer a alguien que por lo menos... ...que después falle es otra cosa, pero que por lo menos te dé una mínima seguridad de que oye, de que puede pasar esto... ...vamos a intentarlo, si, pues, si después no funciona, bueno, pero por lo menos que se le dé un objetivo... ...que si no, no se va a ninguna parte. Bueno, pues este es otro de los puntos, Juan, ¿hay alguno más? Sí, eh, pondría los tres últimos. Eh, esto es muy importante también. Una persona que esté libre del pasado. Libre del pasado es que cuando estás conociéndole o conociéndola, o de amigo, de pareja o de lo que sea, pues que sea una persona que esté preparada para si surge una, más que amistad, o sea, una relación, pues que, que pueda tenerla. Ahora, no puede estar conociendo a alguien que todavía está pensando en el ex, hablando con el ex o la ex. Eh, y todavía está arrastrándolo de atrás porque eso evidentemente no puede funcionar eh, cuando tú conoces a alguien tiene que ser que tú te centres en esa persona y esa persona se centra en ti evidentemente, si tú te estás centrando en alguien y esa persona nada más que te habla del ex eh, ¿se acuerda del ex? Eh, le mira el Facebook y el Instagram al ex y demás pues evidentemente vas en dirección opuesta porque tú quieres avanzar y esa persona está retrocediendo entonces es eh, muy, importante, muy importante que no tenga nadie cargas del ex, o, o esté todavía mal, o, o no se sienta con ganas de conocer a nadie, o, o esté intentando conocerte para olvidar al ex, o la ex también está muy mal eso, muy feo. Entonces no sí, sí, sí. nunca de ese tipo de gente, porque está claro que tú vas en una dirección, ella en otra, o él en otra, y lo único que vas a conseguir va a ser pues que evidentemente cada vez os vais a distanciar más porque no vais en el mismo sentido ni por el mismo camino así que eso también es importante tenerlo en cuenta eh, claro que sí que esté libre de su pasado claro a mí me ha pasado vamos ¿no? alguna que otra vez que me han querido conocer pero todavía estaban pensando en eso hablando con él digo pero cómo me vas a conocer si todavía estás arrastrando lo de atrás es que eso es imposible entonces por bueno, eso hay que ser sincero primero con uno mismo y decir, ¿yo estoy preparado o preparada para conocer a alguien? Sí, seguro que no estoy pensando en mi ex, ni hablo con él, ni me acuerdo de él o de ella. Sí, pues entonces para adelante. Pero si no, no porque si no es que perdéis el tiempo los dos. Bueno, pues vamos a conocer a esta gente que está libre de pasado, que no tiene esas mochilas sentimentales Muy atrás. importante. Muy importante. El otro punto, ya casi para terminar, sería que sea una persona luchadora, y una persona con ganas, luchadora, es una persona que eh, te está conociendo y que dice, bueno, venga, voy a apostar por esto. Y empieza pues, a hacer cosas para, para veros, para hablar, eh, para conoceros, y vamos aquí, y vamos allá, y vamos a comentar sitios y vamos a pasear a no sé dónde. O sea, es como que le pone ganas eh, para que, oye, para que os conozcáis por lo menos, y si luego acaba una relación bien, y si no, no pasa nada, pero que se le vea eso, interés y ganas uh -huh. Y una persona luchadora de venga, voy a apostar por esto y si pasa este enfado vamos a arreglarlo y lo hablamos. O sea, que no que no se rinda la primera de cambio, porque es que, claro, si hace eso, eh, está claro que dices tú, bueno, qué futuro me espera a mí una persona que al primer enfado se quita en medio, ¿no? Entonces, eso también es importante, una persona así. Hay que conocer a personas que tengan ese espíritu y esas ganas. Es fundamental, no solo de amigos, de pareja, sino en todo, también en el trabajo, por supuesto. En el trabajo tiene que ser igual, tiene que ser luchador y con ganas, si no, pues está claro que no, que no continúa Exacto, que transmita optimismo, Juan. Claro, siempre, siempre. Tenemos siempre. que estar con gente optimista, hombre, no gente negativa y que nos anulen y que nos roben nuestra energía positiva. Gente negativa, no. Gente que sea muy positiva y que nos hagan... Si tenemos un día malo, que nos lo haga un poquito mejor. No, al contrario. Exacto. Y nada, ya por último ese, pues lo que hemos comentado un poco antes. Eh, que tenga un proyecto de futuro. Una persona que tú la estés conociendo y te veas con él o ella en el futuro. Eh, de, de lo que sea. Que digas, oye, pues mira, una buena amiga un buen amigo o un buen novio una buena novia. Pero que tú digas, pues mira, yo esta persona me gusta, esta persona... Me aporta, esta persona me hace estar bien, eh, me hace sentirme bien, puedo hablar con ella de todo y es una persona que me gusta tener, por lo menos en mi círculo. Después de lo que acabemos, pues ya veremos, pero pero sí, una persona que me gustaría tener. Y eso es importante, eso es muy importante. Una persona que, te veas tú, oye, pues si acabamos de pareja, pues sí, me veo con esta persona. ¿Por qué? Porque, oye, pues me escucha, me entiende, me apoya, me ayuda. Entonces, es, es fundamental, eso es fundamental. No solo, yo siempre digo que cuando se conoce a alguien hay que mirar el presente, pero también un poco el futuro. Y preguntarse, ¿yo me veo con esta persona? ¿Sí o no? Y ya está. Y con eso, seguramente, te equivoques menos. Bueno, pues eh, estos son los puntos que nos traía hoy, ¿no, Juan? Pues estos son los puntos, estos que hemos comentado. Uh -huh. y yo te digo, eh, buscando gente de ese tipo, sí. seguramente nos va a ir mucho mejor. Y yo digo, se acabe o no se acaba en pareja, pues a lo mejor ganas un amigo más o una amiga más. A mí me ha pasado, he conocido alguna creyendo que íbamos a acabar de pareja, no hemos acabado de pareja, pero se ha convertido en una amiga más. Es estupendo. ¿Por qué no? Es estupendo entonces. entonces. claro, por eso que, que siempre hay que ir con la intención de, oye, lo mismo nos acabamos siendo pareja, pero tengo una amiga más, ¿por qué no? No tiene nada de malo, al contrario y pero eso, rodearnos de gente eso con esa positividad, con esa lucha con esas ganas, que no tenga nada del pasado y hombre también puede fallar, claro pero por lo menos hay más opciones de que funcione, de que falle Bueno, pues son los consejos del Doctor Amor como cada semana aquí en nuestra emisora hoy, las personas que sí debes conocer, lo resumimos un poquito Juan y terminamos Pues el resumen que conozcáis siempre a gente positiva, que conozcáis a gente que os aporte, que os sume, nunca que os reste, que os ayude, que os comprenda, con quien por lo menos os sintáis a gusto el rato que le veáis o el tiempo que estéis. Y personas que nos hagan la vida más fácil, que nos hagan sonreír, que nos hagan disfrutar y gente con la que seamos felices, nunca todo lo contrario. Bueno, pues precisamente con una sonrisa terminamos, Juan, si ¿sí te parece. vamos Claro que sí, hombre, vamos a ponerle buena cara a los tiempos malos, que si no Exacto. no hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias, y la semana que viene más aquí, en los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante López, desde Huelva. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias a todos, que tengáis mucho cuidado con el virus, y uh -huh. nos vemos aquí la próxima semana, que no falte nadie. Exactamente, que no falte nadie, que pasamos lista. Gracias Juan, eh pues, hasta la semana gracias, que viene. Un abrazo. Un abrazo.